¿Qué tal amigos super eros Para esta ocasión les traigo una nueva lista que significa los más vendidos y dentro de los más vendidos hoy día les traigo máscaras. Sí, muchas máscaras de todos los tipos, colores, sabores lo que quieras saber sobre máscaras lo vas a encontrar acá aquí te tengo las 7 mejores máscaras 7 máscaras que tú ni siquiera conocías así es que te recuerdo suscríbete a este canal para encontrarte con muchas más sorpresas que vamos a ir lanzando durante las próximas semanas dale al botón me gusta y comparte con tus amigos para que también se puedan enterar no te quedes tú con este conocimiento de cuáles serán estas 7 fabulosas y maravillosas máscaras te advierto aquí hay de todo así es que pues bien ¡Vamos con la primera! Fibras cargadas electrostáticamente. Bajan la resistencia a la respiración. Para que pueda respirar libremente, incluso en los ambientes más difíciles. Mascarillas 3M Aura. Cuando respirar es más fácil, también lo son el resto de cosas. Esto es 3M Science. Applied to Life. Si te gusta practicar paintball o airsoft, esta puede ser tu máscara. One Tigris, máscara táctica plegable de media cara. Material de nylon con acolchado suave y mallada de acero. Con 25 cintas de cabeza elásticas y ajustables para una sujeción perfecta. Talla única apta para todo el público. Ligera cómoda y transpirable, con sistema de plegado fácil, para mayor facilidad de transporte. Esta máscara de malla para Airsoft ha probado el test de impacto ANSI 280.3. Su resistencia al impacto a temperaturas de entre menos 10 grados y 42 Celsius es de al menos 823 FPS. Sin duda, la mascarilla táctica que estás buscando Si lo que deseas es llevar tu estilo a donde sea, lo mejor. 8. Mascarilla higiénica y reutilizable. Mascarilla diseñada con la experiencia de 8 en la fabricación de prendas deportivas Tejido 100% poliéster transpirable y elástico que mejora la comodidad durante su uso. Filtro de tejido non-woven desechable de alta calidad El pack incluye una mascarilla y 10 filtros desechables de un solo uso 100% poliéster como dijimos Tiras elásticas que se ajustan sin apretar al tiempo que sujetan la mascarilla en su sitio Diseño de corte asimétrico que facilita la colocación del filtro Los resultados del laboratorio en cuanto a la filtración y respi respirabilidad, colocan a la mascarilla 8 entre las mejores para la práctica deportiva. Así que ya sabes, la mascarilla 8 es para ti. Oh, esto es bello, esto sí que es bello. Te presento One Tigris X, la máscara táctica plegable de media cara con malla. Más parche moral para practicar airsoft o pineball. Con correa ajustable y elástica. Garantiza un ajuste seguro y cómodo. Cuenta con malla de acero de alto calibre y acolchado suave de tela de nylon. Diseño de la malla. Permite máxima circulación de aire y evita el empañamiento. Parche de moral de mandíbula de tiburón con respaldo de gancho para fijarlo en la máscara. Es una máscara ligera y plegable. Una talla única con correas dobles para el ajuste de la cabeza que se adapta a diferentes tipos de caras. Esta máscara de Maya Elson ha pasado por pruebas de resistencia de impacto de bolas ANSI Z80.3 a una temperatura de menos 10 grados y 42 celsius. El impacto de la prueba es de al menos 800 fps. O sea, estilo y seguridad para ti. Juan Tigris X es lo que estás buscando. Te dije que traía distintos tipos de máscaras, y eso es lo que hago. Te presento a la Drager Explore 3500, un kit de semi-máscara más filtros de partícula P3, mascarilla de seguridad para trabajos de construcción, respirador de protección contra polvo. Esta trae una mayor visibilidad. Los dos filtros combinan confort e innovación en un embalaje compacto permitiendo al usuario tener un campo de visión más amplio y panorámico sin obstáculos. Es cómodo y fiable. Este respirador de protección está hecho de un material especial, suave y agradable con la piel llamado Drager Flex que permite usar la máscara por mucho más tiempo sin molestias. Seguridad cómoda. El protector vocal reutilizable posee un aire flexible y ergonómica en la zona de la nariz permitiendo al trabajador cumplir con su labor de forma cómoda y segura. La mascarilla es apta para todo trabajo de industria de bricolaje y construcción. Trae un diseño práctico. El alnet de la cabeza utiliza un patrón entrecruzado para una distribución homogénea del peso al apretarlo, que no ejerce presión, ni siquiera debajo del casco. Uso sencillo. El sistema Drop Down, dos clips en el cuello, permite retirar la máscara de seguridad fácilmente, sin necesidad de quitar el casco. Los filtros se encajan perfectamente con un cuarto de giro. Bien, si les digo que traigo de todo, es porque traigo de todo. ¿Vamos a Marte? no vamos a trabajar con seguridad con enojos equipos e indumentaria de seguridad face cover o cobertor de cara adecuado para pintura operaciones agrícolas pulido laboratorio químico petróleo minería salud y prevención de epidemias hmm. protección de tecnología ambiental etcétera tiene una diadema fija de cuatro puntos es fácil de usar y se mantiene hermético lo que garantiza que la máscara esté cerca de la cara, no sea fácil producir deslizamientos y huecos y no use presión. Mascarilla vocal de silicona, diseño cómodo y duradero, anti envejecimiento, amigable con la cara, ajuste perfecto y excelente sellado. Válvulo diseño de hebilla de flujo frío, reduce el calor y la humedad en la máscara y hace que el aire sea mucho más fresco. ¿Qué? ¿Te gustó esta máscara? ¿Te gustó cualquiera de las otras? Pues bien, hace clic abajo en los comentarios, podrás encontrar dónde poder encontrar, valga la redundancia, todas estas mascarillas para que la puedas visitar, la puedas comprar y puedas hacer de ellas lo que tú desees. Vamos con la siguiente. Y vamos con otra de enojos, y no es porque esté triste o esté furioso, sino porque esa es la marca. Vamos con la Face Cover Prevención y Seguridad en equipo de indumentaria y seguridad. Esta es una máscara completa y de gran angular, más ligera que las otras máscaras faciales completas. Respira más fácilmente, sellado facial de silicona. Para mayor comodidad, la válvula expiratoria única que dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo ayuda a reducir la deposición de escombros en la válvula y permite una limpieza fácil y rápida. Ajuste casi perfecto para todas las caras, es un tamaño universal para simplificar la logística y el almacenamiento. Tiene un ocular panorámico para un amplio campo de visión y también una excelente. Es el material de silicio de alta calidad, un color negro, es un estilo, un casco y mascarilla, válvula de respiración, antibajo de doble cara y buen diseño, impermeable y liviano, más relajado. ¿Para qué lo recomendamos? Montaje y mecánica, limpieza, rectificado, laboratorio, pintura, lijado, aserrado, tiene protección UV, industria automotriz, construcción, aislamiento en frío. Industria en general, fabricación, trabajo exterior, industria de soldadura, seguridad certificada. Los filtros tienen una vida útil de almacenamiento de hasta 3 años. Las máscaras se desarrollan de acuerdo a los estándares estrictos y con certificación de la comunidad europea. El embaraje viene con una máscara completa y dos filtros. Así es que ya sabes, recuerda, busca en los comentarios dónde poder encontrar cada una de estas máscaras. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Aquí hemos visto las mejores 7 mascarillas que podemos tener en el mercado. Ojo, que para hacer esto me basé tanto en recomendaciones de expertos como en la de los mismos usuarios, ya que son las más vendidas. Así es que, ¿qué esperas tú también? Revisa en la lista de comentarios. Ahí te dejo todos los datos para que puedas escoger informadamente. Mi nombre es Francisco y nos vemos en la próxima. Aprovecha de suscribirte y te dejo unas pequeñas listas al final de este video para que puedas aprovechar. ¡Nos vemos! ¡Chau!